Esta es una invitación. Les invito a trabajar juntas, juntos, 12 semanas sobre políticas públicas, educación y desigualdades. Buscaremos enfocar, entender avances y retrocesos de los últimos años a partir de una visión de justicia socioambiental y también transformadora de los procesos de la educación. Soy Alessio Surian, les hablo desde la Universidad de Padua, coordenando a varios colegas de. Grupo Claxo que trabajan el reconocimiento de la educación como derecho y su relación con las diversidades. Pensamos en perspectiva de bien común, de educación popular, entonces en las prácticas es que nos ayudan a leer el mundo, a ir juntas, juntos, a crear la alegría de pensar críticamente. En la parte inicial estaremos compartiendo herramientas de investigación-acción, de co-construcción de conocimientos en los espacios de la educación formal y no formal. Eh, vamos analizando las historias, las prácticas, los informes, las oportunidades de intercambio a partir de un nivel local como de un nivel global. Nos estaremos apoyando a informes de Naciones Unidas, pero también a lo que está pasando en términos de pedagogía de la tierra, en términos de una perspectiva intercultural en varios países latinoamericanos. Desde ya le damos la bienvenida y muchas gracias.